La racha de la neta, un nieto Y bueno, ahora sí la matriz de una cierta coartilla en de la niña Guskei, para que alguien guste una bueno, el de Roberta. Esta UDS en Ullerchen, verás, bueno, por ¿no? ahí <risa> me quedo Roberta Bassi y Ana Iglades. Bueno, decía, yo decía que no estabais entendiendo a nada, pero claro me de decía, que eh, bienvenidas, esta vez así podemos poner el bienvenidas y bienvenidos, ¿no? pero más bienvenidas ¿no? eh, a este foro internacional de artilleras que comienza hoy con esta masterclass que nos dará Ana Igládquez. Es un placer para, para los organizadores, que somos el Museo de la Paz de la Rica, de la Rica Bogorá y la Capitalidad Europea de Donostia de 2016, eh, estar aquí y, por supuesto, eh, dar las gracias al, al Museo al Museo Vasco, a Salpón de Iarta, su directora, a IBE y a todos los trabajadores que nos han posibilitado que pudiéramos eh, estar aquí para esta, para esta clase práctica, esta masterclass. Eh, este Fórum de Arquillera se enmarca dentro de un gran proyecto que las tres instituciones que antes he mencionado tienen este año, que se llama La Embarcada Artivista, Arterapia y Artivismo. Es un proyecto que nos reunirá una vez al mes en diferentes lugares de Euskadi para hablar un poco de, las, eh, de cómo el arte eh, puede abordar eh, los problemas sociales en cuanto a los derechos humanos, los derechos ecosistémicos y los derechos civiles esta vez a través del, del arte de Steam. ¿eh? y bueno, eh, en marzo tendremos otro encuentro sobre el teatro de lo Y bueno, ahora ya un poco por enmarcar, un poco, eh, la masterclass va a tener como dos partes, ¿no? en la primera parte Roberta hará una breve introducción antes de que pase la palabra a Ana, Habrá una parte más teórica en la que nos van a explicar un poco eh, cuál es su trabajo eh, y luego habrá también una parte práctica en la que ¿eh? poseremos. Pues ¿eh? Entonces, bueno, eh, el museo como cierra a las 7 intentaremos a las 7 menos 10 así empezar ya a recoger un poco para no hacerles que, que retrasarnos y sin más, que recasco y fin de nivel. Bueno, eh, yo soy Ana Sartes, eh, pues, ante todo quiero agradecerles a Odessa Basí y a los organizadores de este forum a los invitados a estar aquí con todos ustedes, y también a todos ustedes que están acá para estar con nosotros. Bueno, algunos los conozco, a nosotros los vi esta mañana en el hotel, así que bueno. Eh, yo veo de América del Sur, de Argentina. En Argentina muchas veces se dice como una broma que los argentinos descendemos de los barcos porque es un país de inmigrantes durante muchos años todavía ahora algunos, y también de emigrantes en todas las situaciones caóticas, políticas, económicas que periódicamente tenemos. Bueno, yo nací en la Argentina, vivo y trabajo en Buenos Aires, que es la capital federal, y en realidad mi profesión es la bacteriología. Yo siempre trabajé con microscopio y con objetos mirando lo que veía al mismo tiempo eh, ¿se oye? porque yo tengo voz muy baja a veces ¿sí? por eso me pusieron eh, al mismo tiempo siempre me gustó trabajar con, con la aguja y el hilo con telas y en algún momento me di cuenta que con el microscopio yo podía contar a los médicos, a las pacientes lo que yo veía y descubrí que con el hilo y la aguja podía también contar lo que veía pero además expresar lo que sentía entonces en, en un momento bueno ganó el hilo la aguja en mi vida entonces esa imagen ahí que se llama Ilona en Historias es una obra que yo hice que a calidad parecen bacterias Así, al microscopio lo de al lado es lo que yo durante años veía por el microscopio bueno yo llegué a la postura de la mano de mi abuela que había nacido en el Imperio Austrohúngaro. Mi abuela Rosa y mi madre fueron las primeras inmigrantes, mujeres de mi familia, que llegaron a la Argentina en el año 1938, perseguidas por el nazismo. Entonces, ese es el pasaporte de mi abuela. A la izquierda es el papel con el que pudieron salir de Austria, que tiene la suástica el de la derecha es en la entrada de la Argentina en septiembre de 38 y la obra fue como un homenaje a mi abuela en una muestra que me invitaron que se llamaba Mujeres Fundacionales y yo consideré que mi abuela fue la fundadora de la familia en la Argentina bueno, con ella yo aprendí a coser y cosía todos los vestidos de mis muñecas mientras ella me contaba historias de la familia, del imperio, del emperador, de la emperatriz a tal punto que yo en algún momento pensé que mi abuela fue el que la condesa y suerte no me fue entonces, yo puse como título que se puede contar con una búsqueda de un libro? porque yo puedo contar, cosas. Y de Entonces, bien. en algún momento decidí ir a un taller textil fundado por una amiga y llegué a un taller de una patricista que es muy conocida a nivel mundial de Argentina y se llama Anastasia. Y en el taller de ella lo vi entender al hilo y a la aguja con un este curso gráfico y pictórico. Entonces, recopilando historias que lo aprendí de mi abuela y después de mi madre y de toda mi familia, con la aguja y el hilo, intento sacar un círculo en mi vida que está marcado por las inmigraciones y también por las emigraciones. Mi hija vive en España, no acá sino en Madrid, desde el año. 2002. Y con todo lo que ha sucedido en mi país, por los dolores dejados, por los tiempos oscuros que vivimos bastantes veces. Entonces, mis obras, en general son pequeñas, tengo por ahí unas chiquitas, van a ver, no miden más de 60 centímetros, a veces mucho menos. Yo uso material de descarte, telas de diferentes texturas con los cuales hilos, agujas, lanas, a veces incorporo alambres o papeles cosas que saco de los diarios también y bueno, yo siento que con las telas puedo dibujar paisajes, como este por ejemplo o en todas mis obras es el protagonista el hombre como ser humano ya sea en una ciudad caótica, transcurriendo en ella. Son todas chiquitas. Esta mide 25 de alto por 22 y están hechas con collage de imágenes, con tela y las salzonitas son todas bordadas en tela también. O esta que es un bosque, el hombre modificando continuamente el medio ambiente en el que vive también las personitas son todas hechas en tela que después las corto, las endurezco y las pongo como, como a mí me parecen en los lugares que me parecen esta, eh, o sea lo que hay al lado siempre es con un pequeño detalle para que se vea más esta es más chiquita todavía, esta luego que mide de 15 por 18 y es un planiferio y todas las personas son todas personitas enganchadas de algún modo se notaría que soy bacterióloga, como me parece, bacterias y bueno, el hombre también frente a la violencia que parece que es el único medio que nos podemos entender ¿no? todavía hoy bueno, y esta obra es la última que hice cuando terminé el año pasado que la empecé en el 2002 cuando mi hija fue a vivir a España su familia sus antepasados paternos salieron de España en 1492 eh, por la Inquisición ella volvió a España y la terminé el año pasado, cuando mi nieta, que vive en España, fue convocada a participar, representando a España, en un equipo de volei, para las macabiadas. Las Macabeadas son como las Olimpiadas, como los, Y las Olimpiadas fueron hechas por los clubes primarios. Y se hizo en Alemania, en Berlín, en el mismo estadio donde Hitler que no dejó participar a de los atletas judíos Y eso fue justo 70 años después que mi padre fue expulsado de Alemania por el tercer País. Entonces al hacer esta obra, que me costó porque de algún modo marcaba una línea de tiempo entre las emigraciones y las inmigraciones de mi historia más cercana y la verdad que al la sentí que mi historia ya no era una línea sino que era sino un círculo, al menos una espiral por eso también está puesta la aguja ¿terminó o no terminó? no lo sabemos bueno, esto fue como un modo de, de introducción de lo que yo hago eh, ahora pasamos con ayuda de la roberta a eh, lo que nos convoca acá, que son las arpilleras. Y yo voy a decir el mundo mágico de las arpilleras. ¿Y cómo llegué yo a las arpilleras? La verdad que las llegué gracias a Roberta. Así que ella eh, les va a contar un poco lo que son las arpilleras y después, bueno, cómo yo llegué al mundo de las arpilleras. Bueno, yo quiero hoy día trabajar, conversar con ustedes un poco del tema que nos convoca hoy, que son arpilleras y arte. Es decir, cómo de este mundo, yo me imagino que todos ustedes algo saben de las artilleras por ahí, por manga, por mercado, por mercado. ¿Todos ustedes conocen las artilleras? No. Bueno, las artilleras fueron textiles. Pequeños que hicieron las mujeres durante la dictadura de Pinochet para expresarse y contar lo que estaba prohibido. Por lo tanto, como se llama la exposición que tenemos ahora en el Museo de la Paz de Guernica, tiene que ver con memoria, con testimonio y con todas esas historias que el lenguaje cotidiano no alcanza para nombrarlas y retomando a Primo Levi, que dice que habría que inventar otro idioma porque lo que se ha vivido en el horror no alcanza las palabras del vocabulario se le da la posibilidad a las puntadas con su lentitud, con su introspección de poder elaborarse y expresarse por esa vía entonces estamos explorando y el gran camino que hemos tenido en los últimos años especialmente en el trabajo que he podido hacer en Irlanda del Norte es explorar y llegar a concretar de qué es un lenguaje y no necesariamente una representación histórica de lo que fue la dictadura de Pinochet es más que eso y mucho más que eso es la medida que si bien es ese testimonio palpable en las palabras de un cónsul chileno en Londres que me dice un día vamos a hacer una exposición que se va a llamar Artilleras Embajadoras van a contar la historia reciente de nuestro país pero van a provocar a otras culturas a responder y ese fue el desafío que en su oficina me plasma si hacemos una exposición que sea eso que no quede en ese tema del pasado, porque, porque es importante guardarlo y es importante recordarlo. Pero a ver si podemos, hoy en día, que Chile le reconoce el valor a estas mujeres que estaban proscritas, que estaba prohibido hacer las artilleras, tener artilleras, comprarlas, en ese homenaje que le hagamos, le demos esa voz multiplicadora. Entonces, yo hoy día quiero marcar y bien brevemente, lo que yo hoy día hablo de cuatro generaciones de artilleras. Y en verdad, no hay bibliografía al respecto, es un tema que estoy explorando, que estoy preparando para un capítulo, y no tiene que ver con el tiempo pasado, sino que voy a mostrar, por ejemplo, esta artillera, que es de Colombia y que yo llamo una de primera generación y es bastante reciente, pero es de primera generación porque la hace alguien cuando está viviendo la experiencia, es simplemente la vivencia misma y pura, es desde, como digo yo, desde la tripa. Desde el, desde adentro del de intestino de que sale de la necesidad de contar la historia. Y esta es una historia, porque qué quiso traer esta? Porque este grupo de mujeres, que se llama Mujeres Tejiendo Sueños de Esperanza, ha ganado el Premio Nacional de la Paz de Colombia el año pasado con sus arpilleros. Y esta es una artillería sobre el retorno de las mujeres al lugar del drama que las desplazó de su tierra y a través de estas arpilleras que hicieron durante estos años y algunos periodistas y algunas exposiciones, lograron ser escuchadas y en esa escucha está el regreso en realidad hay dos artilleras que ellas muy significativas con visiones totalmente distintas de lo que es el regreso como algo positivo o como algo de mucho miedo que se va a repetir lo anterior entonces ese, ese espacio de la primera generación de castillera tiene que ser lo que yo vivo en este momento y elijo este medio para contarlo pero esto que está aquí es una pequeña parte de la, de la experiencia de hacer el colectivo de las narrativas que se van dando mientras las mujeres van cosiendo y van contando tenemos arpilleras que yo llamo de segunda generación y que son arpilleras en que mujeres o en algunos casos algunos hombres hacen arpilleras en solidaridad con el resto. Como no quiero usar la palabra copiar porque tiene un sentido un poco peyorativo, pero copiar se sienten atraídas a utilizar ese medio. Y es como cuando uno a veces suma una protesta. Uno no ha vivido eso, pero lo, lo siente como propio y quiere hacer algo y se engancha en eso. Y esta es una artillera hecha por una artillerista chilena sobre el tema de la costumbre. Y es un tema que ella, es como, si lo deja a contar ahora y solidariza con ese tiempo, pero ella no lo vivió en su piel. Entonces ella se enganche con estas mujeres que lo han visto ah, sí. voy a mostrar una artillería que yo llamo de tercera generación es una argentina argentina y esto es mirando hacia atrás, recordando eventos y trayéndonos las presente con algún mensaje nuevo. Entonces, es algo que se es, que trasciende al momento. Es decir, cuando decimos que los jóvenes no se les interesan, que no les importa, estos jóvenes fueron a ver una posición. Parque de la memoria en Buenos Aires, donde había cien artilleras. Claro que entrar era estar como invadido, ¿no? Era entrar a una sala con cien artilleras y estos estudiantes escucharon el testimonio de uno de los encargados de los educadores que trabajaron conmigo antes que me fuera. Y estos estudiantes fueron a los archivos de su escuela e investigaron las historias de las mujeres que ya sabían que habían desaparecido de su escuela y hacen un homenaje de 40 años. Vamos a ver. de 17 años, de que no vivieron la dictadura. Y es importante, si ustedes logran ver y mirar los nombres de las muchachas y toman eh, fotos, es decir, se notan los es decir, hay un acercamiento con la producción de ese sujeto. Como casi propio. ¿La, La profesora que lo llevó, no es una profesora de arte, es, de es una profesora de matemáticas ¿no? Es artista textil, fuera sí. del colegio. Y ella lo llevó porque era algo textil. Yo no sé si ella sabía lo que eran no. las artilleras. No. Ella, como era una muestra textil, decidió llevar a sus alumnos entonces esta experiencia por ejemplo para los colegas que trabajan en las escuelas, contar el proceso como se fue dando sería interesante aquí ellos se pusieron como equipo de trabajo quienes participaron hicieron un video, fueron a visitar a familiares de las de muchachas desaparecidas y ahora tendremos una exposición a contar del 19 de marzo en Buenos Aires, en el Museo de arte popular donde va a haber un, un espacio para estas cuatro mujeres que ellas hacían cerámica y, y con potes hechos por ellas mientras estaban vivas más unos eh, unas baldosas que los estudiantes a lo largo de años, los años han hecho en Entonces eso es lo que yo llamo la tercera generación esa capacidad de engancharse con los temas de otros y viviendo desde la profundidad. Y bueno, ahora voy a mencionar el tema de hoy, es para poder decir cómo llegamos hacia la parte del arte, que podríamos llamar de muchas partes que trae una poesía, pero el tiempo no nos va a dar así que decidimos refrigirnos un poco. Y lo que yo quiero hacer, contar un poco y en, para que Ana haga su demostración. Y hagamos un ejercicio práctico, es cómo a través de este lenguaje de las artilleras, hemos podido provocar a artistas a que encuentren y simpaticen con este lenguaje de expresarse directamente. Es casi lo que yo llamo un contested space, un contested language. Es decir, que la idea de que el arte es solo para los que han estudiado arte en la universidad y el fine art. El arte como una fuerza de expresión de la vida. Ya mañana, los que sigan mañana, verán cuando hablemos de la colección personal mía que se llama Conflict Textiles y por qué se llama Conflict Textiles y no artilleras, a pesar de que el 80% son artilleras pero estos artistas que convocados por temáticas que no habían tocado antes en la expresión hacia la sociedad, se, se han, han sumado. Voy a mostrar dos... Eh, <risa> voy a traer eh, tra esta pieza, porque esto está hecho por Débora Foster, okay. una persona que era artista textil 25, 30 años antes que yo la conociera que curaba con las telas, con los colores, las texturas, las máquinas de coser, la perfección de la costura. Y entonces el desafío mío fue a que contara y se enganchara con las artilleras y no, no copiara las artilleras, porque no se trata de copiar, sino que ella pudiera expresarse. Ha hecho varias cosas, pero esta también la quise traer porque condensa muchas cosas. Fue una invitación a seis artistas que yo hice de a ver si pudieran hacer algo para el Parque de la Memoria en Buenos Aires y que el tema que yo iba a tocar como central y que es un tema que parte de todas mis exposiciones es el tema de los desaparecidos. Es decir, ese tema va a aparecer siempre, no por, aunque sea otro tema el tema del desaparecido va a ser menos o más pero va a estar y para ella fue un tema muy complejo demoró más de dos años en la producción de esta obra porque siendo ella originariamente de Estados Unidos le trajo recuerdos de cosas que ella leyó y que supo que su país hacía en otros países de hecho ella recordó los viajes de la muerte de los helicópteros que recogían a las personas que tiraban al mar Y esto la llevó 30 años para atrás. Tuvo que recabar en su memoria y tomó el desafío de hacer lo que ella llamaba una exploración de artillera y empezó a trabajar los muñecos y, como iba a ser en Argentina, trabajó a las abuelas de la Plaza de Mayo pero ella quería poder acercarse a la vivencia de la desaparición. Y claro, dibujar a las abuelas era solidaridad, pero no era la vivencia. Y entonces yo la contacté con un gran amigo mío, un médico psiquiatra de Córdoba, Miguel Ángel de Berk, que lo detienen con su esposa y ella desaparece. Y se establece una relación entre Débora y Miguel, a modo de que la experiencia de la desaparición, ella la pueda ir tomando de algo que la vivió en su, propio, en su propia experiencia. Y trabajamos el tema y él, ella quería telas, telas que pertenecieron a Haideu y lo único que a él le quedaba porque el departamento donde vivían fue saqueado por los militares fue un mantel donde comieron la última noche que estuvieron. él ya no lo tenía y sirvió para reponer las relaciones con su ex suegra y con familiares que se quedó a raíz de la libertad y entonces le entregan ese mantel y es este trozo que está aquí atrás, y de los lados blancos, de él pone los pañuelos a las abuelas. Con la foto de Aide, y no termina esto, que ella siente que todavía falta más y, más y quería poner más, y sentía que el tema era tan grande que no era suficiente. Y entonces, Miguel. Le traspasó en PDF, la se la modernidad hoy día, las cartas de amor entre él y ella, y esas fueron plasmadas en esto, desafíos graciales, en la última exposición se borraron, van a ser respuestas ahora, pero toda la vida lleva, lleva, digamos, las cartas de amor de ellos impresas, así que se va dando la palabra en lugar físico y ella nombra la obra from, They fell like stars from the sky cayeron como estrellas del cielo y entonces son los cuerpos de los de que van cayendo al mar donde están esas narrativas entonces de ahí esta necesidad de compartir esta posibilidad de dar la costillera, de indagar, de profundizar, de dejarse tomar de la mano y dejar ir de que no es una técnica, la técnica la aprende cualquiera cualquier taller que tú hagas, bueno, 20 minutos suficientes para hacer un, un, un dinero. pero lo que es el procedimiento de intentar y ahí la decisión de la yo digo, ¿cómo la conocí yo a Faberta bueno, en el año 2009 a mí me invitaron a presentar una obra en el Museo de Mujeres de un Solo Unido en Alemania, en Nuremberg, y yo llevé esta obra, que es una obra hecha en Telar, y las figuras son hechas en Tela, también de Descartes, que yo las tenía con cáscara eh, de cebolla. Muy bien, bueno, después les puedo contar eso. Y la llamé Elección o Destino y la protagonista es la mujer en su pueblo político y social. Ahí la conocí a Poberta en el 2009 y con ella las arquilleras y la verdad las arquilleras te enamoran. Eh, tienen algo que, que a uno le llega porque a pesar de tener los colores, el sol, las montañas, los muñecos, las historias que cuentan son muy trágicas. Y yo tomé las artilleras como una técnica para incorporar en mis obras, pero también sentí que yo podía expresar muchas cosas. Y en el 2011, Roberta me invitó a participar en una muestra en el Museo de Massachusetts con una artillera y yo sabía lo que quería hacer yo quería hacer algo que me debía a mi historia que era hacer algo del holocausto pero lo que también tenía muy claro es que yo no quería hacer nada que mostrara a los horrores de la guerra eh, la muerte, entonces el tema que tomé fueron Todas las personas, como un homenaje a todas las personas que, aún a costa de sus vidas, eh, salvaron a muchos niños eh, de una muerte segura. Entonces, entre ellos, siempre me impactó mucho Irina Sender que era una enfermera polaca, hoy el embajador sueco en Alemania en ese momento que era Ballender, que desapareció porque no saben dónde... o sea, cuando aparece, aparece su fecha de nacimiento, pero no la muerte y bueno, lo que se ve es un collage de imágenes de Viena de la Viena destruida por las bombas y eh, los muñecos son, o todos niños y los que son adultos son, bueno, o hay uno que es representante de la iglesia, otros son campesinos o empresarios y las caritas que aparecen, así como escondidas, eh, le doy el crédito a mi nieta que tenía nueve años en ese momento y yo le pedí que me haga dibujos de caritas de niños asustados entonces, bueno, ella me hizo las caritas que yo las borré entera y las incorporé, con lo cual le bueno, doy un crédito también a mi nieta que participó en esta artillera y las llamé puntadas de vida justamente porque son niños que, que bueno, pudieron seguir su vida y la verdad que esta la hice entonces ahí en el 2011 para esta muestra y en este momento está en un museo en, en el Kintol de Irlanda del, Norte. En Irlanda del Norte cuya directora de la parte educativa es, las, es Margaret así que muchas gracias, gracias. Y bueno, el tema del holocausto, de los desaparecidos, de los migrantes, como se habrán dado cuenta, es bastante preocupante en mis obras, porque creo que cambian de nombre, las cosas cambian de lugar, pero siguen estando de siempre. Y bueno, esta es una obra que la hice yo junto con una colega mía, eh, que una muy parecida a esta, está en el Museo de Guerrica así que si van a ver en esta, la van a ver eh, esta es la Pirámide de Mayo que es una pirámide no es muy alta, pero está en la Plaza de Mayo donde está la Casa de Gobierno y lo que son abajo en blanco son las pisadas de las madres o abuelas de Plaza de Mayo que eh, se reunían para peticionar por sus hijos delante de la Casa de Gobierno. Pero como no podían haber más de dos personas paradas juntas, entonces decían circulen, circulen. Entonces las madres se unían y circulaban a través de la casa de madre. Y eso lo hacían todos los jueves. Y los pañuelos en realidad, eran los pañales de los hijos con eh, la foto del carnet de identidad. Entonces bueno, quedó, incluso están en la Plaza de Mayo, si ¿sí? alguien ¿Ah, la conoce, están marcadas las pisadas de las madres y los pañuelos. Yo creo que esta eh, la hicimos solamente con los pañuelos, de algún modo simbolizando eh, que bueno, las madres están muy viejas o muchas se murieron ya pero bueno, los pañuelos son el símbolo de la resistencia que ellas tuvieron en ese momento y no sé si se lee, pero bueno, hicimos un poema que acompañó a esta maestra y bueno, así como dijo Roberta las palabras de Primo Levi, que es un escritor italiano que tuvo en campo de concentración que se podían usar otros lenguajes, ¿sabes? expresar lo que uno siente. Y lo que yo hago con la aguja y el hilo es lograr posturas o uniones que tratan de acoplar heridas o atenuar cicatrices, sin que uno se olvide las cosas que pasaron, pero viendo cómo uno puede seguir para adelante, lo puede hacer cualquiera. Un pintor con sus pinceles, un fotógrafo con su lente un poeta con su club y cualquiera de ustedes que está acá dependiendo lo que hagan también y yo tengo algunos ejemplos que quizá ustedes los conozcan de gente que con sus eh, lenguajes siempre eh, era la voz de los que no podían defenderse mostraban los sojones como bueno, para los chilenos Víctor Jara era un guitarrista, un músico, muerto por la dictadura de Pinoyer Mercedes Sosa, que era una cantautora argentina exilada en la dictadura eh, Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño Incluso él usa eh, un momento tan primero para que uno no se distraiga con los colores de lo que él quiere mostrar eh, Picasso con el Bernica Rulla, con los con los caprichos también se enfrenta a la decisión con, con sus cinturas. en nuestro país está Antonio Berni que murió hace unos años que él hacía grandes cuadros con material de descarte y tenía dos protagonistas que uno se llamaba Juanito Laguna y otra la Juan Mona. Y Juanito Laguna siempre era otro personaje, pero siempre un niño, que era de una villa miseria. O sea, los niños desprotegidos. Y Juanona era una prostituta. Entonces, no siempre la misma imagen, pero era la imagen de las prostitutas. Bueno, hay muchos ejemplos más. Estos son, como para no solo tan largo, lo que yo quería comentarles Y creo que cualquiera de ustedes, si sabe lo que les preocupa o los que los conmueve, puede hacer algo con eso. ¿no? Sí. Bueno, creo que hasta aquí. Y muchísimas gracias por haberme escuchado a todos. Y bueno, ahora podemos hacer con para los que quieran taller. <coughs> bueno, muchas gracias a todos.